Eh, a mí tu físico, me parece un físico sobresaliente. Luego las siguientes preguntas, hablaremos de eh, porque yo tenía preguntas preparadas y ya te digo que aquí no somos parte simplemente hacemos eco de lo, que, de lo que vemos. Sí que te digo que a raíz de algo que has comentado con Paco me ha surgido una cuestión Luis, y es que bueno, cuando se te ha preguntado sobre qué preferías, si lo limpia a YouTube, has mencionado a compañeros como Jesús, como bueno, como Germán Pastor, has dicho una retahila y has dicho, ¿han venido algunos antes que, que yo aquí? Sí, Luis, antes que tú vino Tabet. Fue, de hecho, el, de los programas más vistos. Entonces, eh, con ese criterio, ¿no crees que tú te estás convirtiendo en una figura etérea y de YouTube como criticabas en su momento, entre comillas, eh, que Tabet era así por los seguidores? ¿No estás tú haciendo un, un, un recorrido similar, nutriéndote de YouTube, eh, queriendo eh, expresar que como oye mira tengo más notoriedad que los otros es un poco de lo que te quejabas de los seguidores de Tabes no vale eh, mira Sergio estás tergiversando lo que he dicho porque eh, realmente ojo, yo ojo, he mencionado ojo, un segundo que... un segundo no. lo, oye, que te te dicho, hablado, lo que has dicho es lo que has dicho tío <ríe> es lo que has dicho no no estás, eh, estás eh, interpretando eh, mis palabras yo a las personas a los atletas que he mencionado a los atletas que he mencionado, los he mencionado porque son atletas con los que yo he competido dentro de la Liga eh, Profesional el año pasado. No, yo no coincidí en ningún campeonato con Jorge Tabet. Por eso, evidentemente, Jorge Tabet lo dejo aparte. O sea, y te vuelvo a preguntar, Germán, Jaime Vergara, Roberto, Rubén, Jesús... Todos esos son aletas con los que yo he competido. ¿Dónde están sus entrevistas? Pero vamos a ver, lo que tú has aludido es que tú eres más mediático que ellos y por tanto, sales, ¿vale? Te no, arrastras. No por un segundo. Estoy planteando una reflexión a la gente. Pero es la misma estoy reflexión. reflexión la sí, pero hay más reflexión que unos meses antes, era un poco como, ah, bueno, como las redes, las redes crean campeones. Estás un poco siguiendo el rebufo. O a mí desde luego me lo parece. Yo no estoy interpretando tus palabras. Es lo que has dicho, es que tú has salido antes que ellos. Es a lo que vamos. No, no, yo estoy no. planteando una, una reflexión, vamos a ver, cuando, en el sentido de que he, tenido, he recibido eh, mensajes y, y críticas en el sentido de que estás eh, menospreciando al resto de atletas. Fíjate que les estoy mencionando uno por uno a todos los atletas con los que he mencionado y vuelvo a decir, ¿a quién se le ha hecho una entrevista? ¿Alguno de esos se les ha hecho una entrevista para decir, enhorabuena, que has clasificado para el ministro Olimpia? Se me está haciendo a mí. ¿Por qué? Porque dije pff, esas tres andeces. Eh, y no entiendes, no entiendes que como culturista profesional no te resulta, eh, no sé si triste es la palabra, que seas más mediático por tus polémicas que por tus resultados deportivos, por contra como son los otros atletas, que te aseguro que están en lista para venir. O sea, aquí se va haciendo... Eh, un, un ranking y se va llamando o sea, my, nos, my, no atendemos my, my. no atendemos a popularidad y tal si algo se, pro, se caracteriza el programa es que va viniendo la gente según la disponibilidad de ellos en este caso tú estabas tú has venido luis pero eh, eres un atleta profesional no te resultaría más normal que ahora estuviéramos hablando eh, de tus triunfos y repito que tu físico me parece estupendo eh, no te resulta extraño que estemos hablando de polémicas y no de resultados no, porque realmente a la vista está que ser competitivo, ser un buen culturista, incluso clasificar para el Ministerio Olimpia, como muchos de esos que te he mencionado, no tienen entrevistas. Pero si Maderman vino hace dos semanas, Luis. <risa> vale. Maderman. Es que, es, que, es, que, es que el argumento que me estás planteando hace agua. Maderman vino hace dos semanas, tío. Entonces, vale. eh, eh, es que es lo que, tío… Uno, que es el que ha clasificado para la Olimpia. Entonces, eh, el argumento exactamente es dónde se queda, en dónde lo encajamos. Que hay, ¿Qué más, aletas, que hay más aletas que han clasificado para, para el Mister Olimpia. Rubén. Y, a lo mejor, y, y no son tan mediáticos, a lo mejor. Pero porque, eh, vamos a ver, pero eh, el, el tema es: ¿por qué está siendo mediático? ¿Por qué está siendo mediático? Porque, mira, yo te soy muy sincero, eh, eh, Luis, es una entrevista eh, verdaderamente complicada porque es que eh, este programa, aunque tú te creas que no, porque antes has dicho, bueno, ahora cuando entre a cuando entre no buscamos el salseo, pero nos hemos visto en la tesitura de que en los últimos, porque además te conocemos todos, pero en el último año te has centrado exclusivamente en el salseo. Cuando en el último año has cogido tu carnet profesional y no crees que deberías estar más centrado en generar eh, a base de tu carrera deportiva, que te aseguro que vendrías a este programa igual. O sea, en este programa no miramos las polémicas de uno. Es más, en ti hemos dicho, joder, es que tiene demasiada polémica alrededor. Bueno, si al fin y al cabo es una cosa que se puede hacer pareja. Yo voy a seguir eh, trabajando por cumplir mis objetivos y mis sueños. Y, bueno, pues eh, he centrado el foco en mí un poco. He centrado el foco en mí, Sergio. Bueno, yo creo, yo creo, y ya ahora le, le cedo el, el, el, la palabra a Robert, yo creo eh, que precisamente lo que no has hecho ha sido centrar el foco en ti. Porque tu foco... Eh, mira, todos somos culturistas y todos hemos puesto una foto de un culturista en nuestra casa al que hemos querido ganar. Yo muchas veces lo he dicho, que yo me he preparado eh, con fotos de muchos culturistas. Ahora bien, el foco no es decir, eh, y además lo tenemos en vídeo, que si quieres que vas a ser el, el próximo Ar, el, el Arnold Español en un pesaje en Estados Unidos, decir que eres el banster de Español, y te juro por mi hijo que esto no es hate. Hablar de Madelman, hablar de Tabet, o sea, creo que como culturista profesional, y sobre todo, como lo que ha dicho Robert, que físico, que argumento físico tienes, porque lo tienes, y te lo dije en su día, porque lo tienes, creo que eh, te has pasado de frenada en el último año, sinceramente. Se te ha ido... Mira, yo sé que las cosas te van bien, yo sé que las cosas te van bien, Luis, y en ese sentido me, puedo, me alegro, que la, yo me alegro que a la Peña le vaya las cosas bien, pero yo tengo una máxima en la vida, tío, y es que no hundirse cuando las cosas van mal y no fliparse cuando las cosas van bien. Y creo tío que en el último año, yo no es el Luis que yo he conocido, es cierto que no hemos tenido un trato íntimo, pero creo que te has flipado mucho, tío. Bueno, eh, yo lo veo como que ha llegado un momento que he dicho, Ostra, tío, eh, tienes que confiar en ti porque mira hasta dónde estás llegando y el siguiente paso eh, es complicado, así que tienes que decirte a ti mismo que vas a ser mejor que el mejor. Y ahí no hay una falta de respeto porque yo a más del mal estoy poniendo en su lugar, en el lugar que me corresponde, que es el mejor, ahora mismo clase física y con más proyección, o no lo estoy diciendo. Es el mejor. Voy a ser mejor que el mejor. Y ya está. ¿Por qué? Porque el momento que lo digo, lo estoy creando. Y yo, es que es mi obligación, es que es mi obligación como atleta de competición eh, decir que voy a ser mejor como todos los compañeros sí, que se suben a la Sí. O, no, o, no, o tú no te lo has dicho a ti mismo voy a ser el mejor. Lo que pasa que ahora lo vuelco en las redes sociales y ya está. Y creo que... Continuamente. De de de de continu posicionarse. Continuamente, pero sí, mira. No. Mira, continuamente y Ya termino, Robert, te lo prometo. Porque es que eh, continuamente me he dicho esto en mi, en, a lo largo de mi vida. Pero hay una cosa eh, que, que ha dicho Robert muy bien, ¿vale? Eh, y es que hay cosas que se pueden pensar porque Robert puede decir que yo tengo una mierda de brazo. Yo sé que tengo una mierda de brazo y Rob, pero te aseguro que Robert no diría que Sergio tiene una mierda de brazo. En un, bueno, él sí porque no es mi amigo, ¿no? Pero, eh, mira, cuando uno se retire es preferible que le recuerden como, como un gran caballero antes que como un gran campeón. Y sentarte y decir a alguien, dime tú qué le falla a Madelman. Y sabes de lo que hablamos, ¿verdad? Que es bajito, ¿verdad? Madelman ya sabe que es bajito. Nosotros sabemos que es bajito, pero... O sea, son comentarios que yo creo, Luis, que ahora lo inteligente sería decir, pues tío, eh, eh, quería montar el espectáculo, me pasé frenada, todos tenemos un mal día, todos tenemos un mal mes. Y quedas, tío, pues... O sea, que yo entiendo la automotivación esta de puta madre. Pero que el. Eh, tío, que todo tiene un límite. Que competimos sí, unos bien, con otros, que no vemos sí, en tío. los campeonatos. O sea, yo creo que hay cosas. El fallo de un culturista. El fallo de un culturista con el que vas a competir. No se puede mencionar así alegremente, tío. O El fallo o lo que sea. O lo que tú estimes como fallo. Yo lo veo como culturista que llevo compitiendo 21 años. A mí no se me ocurriría decir que a Fulanito que compite conmigo le falla las piernas. O a Menganito tiene la cabeza grande. Aunque la tenga. Y ya terminó, Robert, ya está. Sí, yo creo, a ver, yo creo, Luis, que en el fondo los dos tenemos un poco la misma opinión que va encaminado un poco a que eh, has, eh, yo te lo digo por lo que has dicho, ¿no? De que te quieres ganar el respeto del sector y quizás has ganado muchos seguidores, pero quizás te has olvidado en realidad del respeto del sector, porque aunque no lo quieras reconocer, tú lo has faltado a cierta gente con declaraciones anónimas, ¿vale? Pero bueno, no quiero seguir por este tema, ¿vale? Porque entiendo, joder, que es una entrevista y te la estamos haciendo incómoda y te pido perdón, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que es que lo que más salía de ti en los vídeos eran las polémicas.